Buenas estamos con el compañero Víctor Jiménez, quien coordina eh, la Secretaría de Derechos Humanos en ASO Inca, se conoce como Comisiones. Para que nos cuente cómo está el proceso en este momento, en qué condiciones se encuentran los compañeros y compañeras que están en la movilización aquí en la Plaza de Bolívar. Bueno, eh, saludar los compañeros fraternalmente como sindicato, pero sindicato de clase estamos por la defensa de la vida por la defensa de la dignidad y por supuesto de la salud del magisterio caucano, toda vez que esta debería ser una lucha de todos los maestros de Colombia hoy, eh, después de que empezamos nuestra huelga el día 16 de enero del 2023 nos tocó llegar a las puertas del poder en Colombia para que sea escuchada nuestra petición debemos aclarar que no es una protesta contra Gustavo Petro no es una protesta contra el gobierno de Gustavo Petro pero sí queremos que el gobierno de Gustavo Petro y hoy en cabeza de él haya una respuesta y ojalá sea una respuesta en coherencia a todos los programas y postulados que él utilizó para eh, llegar a ser presidente primero atender a las comunidades movilizadas somos una comunidad movilizada es cierto que han hablado con nosotros, pero no hemos tenido ni ayuda ni hemos tenido respuesta, que es la que más nos importa. Punto dos, defender lo público. La propuesta de nosotros tiene incluida defender la red pública que haya en el departamento del Cauca. Y punto tres, dejar de hablar tanto del retrovisor y empezar a asumir el rol hoy que tiene el gobierno. Por eso entonces insistimos que debe ser el presidente en una actitud política clara y respondiéndole no solo a su sino respondiéndole al país que no se va a dejar manipular ni por partidos políticos ni por intereses económicos. ¿Por qué lo decimos así? Porque hoy todas las voces de solidaridad del país e internacionales nos dan la razón. Y no puede ser entonces que un partido le esté diciendo al presidente que no puede actuar, eh, que lo coloque entre una tenaza. La propuesta de nosotros es sencilla, déjennos frente a la petición del FOMAC como zona cauca y popayán. No pedimos más, no le estamos pidiendo al gobierno un esfuerzo fiscal, no estamos pidiendo que nos den contratos a dedo, pero le decía a la compañera hace un instante, no sabíamos que una propuesta, que en principio parece sencilla, terminara pisando callos e intereses de toda índole, intereses económicos muy fuertes y poderosos, intereses político-electorales muy fuertes y poderosos, pero también estructuras, si se quiere, eh, en, metidas en organizaciones sociales y sindicales, defendiendo la corrupción histórica que tiene nuestro país. Hoy, mensaje, señor Presidente de la República, le estamos ayudando a derrotar la corrupción y las mafias que hay al interior de los procesos de salud en el país. Víctor, eh, la propuesta central de ustedes es acabar con la intermediación. ...que existe hoy para la prestación de los servicios médicos al Magisterio y sus familias. En concreto, ustedes están proponiendo se haga la contratación, porque no se ha derrotado el artículo 15 de la ley 91, ¿se haga la contratación con quién? No, nosotros no estamos pidiendo aún eso, nos interesaría, pero eso sería un fenómeno de reforma. Lo que estamos diciendo es que en el marco del Consejo Directivo del FOMAC que sí lo puede decidir y en el cual el gobierno tiene tres votos, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, se decida que el Cauca sea una región entre Cauca y Popayán. Lo demás lo vamos a ir enfrentando poco a poco. Esta es la primera batalla, esta no es la culminación de la guerra, pero alguien tenía que empezarla con dignidad y levantando los brazos de los trabajadores y del pueblo caucano a pesar de todas las amenazas que hemos recibido, a pesar de las incomodidades que sufrimos. Pero como dijeron los compañeros, preferimos morir de pie que seguir muriendo por la mala prestación del servicio de comité. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hoy está establecido como zona y la propuesta que ustedes tienen que se establezca la zona solo con Cauca y Popayán? No, la, la región, ¿no? Bueno. La, región. ¿La zona o la región? Exactamente. Simplemente la justifican que por qué no se puede dar por unos factores técnicos que cuando quiere el Consejo Directivo del Fomang los utilice y cuando no, no. La... En, este, ¿En este momento cuál es la región? En este momento somos región, la región 2, Valle y Cauca. Lo que estamos pidiendo es déjenos a Cauca solos, nada más. ¿Quién va a prestar el servicio? Esperemos lo que resulte de la licitación. Será en la licitación que se resolverá. Repetimos, no estamos pidiendo que nos la den a dedo, nos presentaremos en una unión temporal con la red pública de salud. De salud, con la red pública de salud. Y puede ser que nos derroten ahí, pero empezamos, repito, la batalla. Próximamente venceremos. Tenemos desde el año 89, con la ley 91, establecido el servicio a través de eh, las entidades o empresas que... Eh, se presentan eh, atienden los términos de referencia y presentan los pliegos de licitación. En ese caso ¿qué han pensado ustedes con respecto a la Ley 91? Bueno, eh, definitivamente hay toda la estructura criminal que se ha comido este país a través de la corrupción se ha empoderado, se ha apoderado a través de eh, articulitos, normas, reformas y por eso entonces Insistimos en consonancia Hoy, porque Gustavo Petro Habla de la presentación A la reforma a la salud Porque definitivamente entiende Que ese constructo Que viene desde años atrás Entre otros, la ley 91 Son constructos para empoderar Ciertos clanes y poderes eh, eh, Político-mafiosos Que están ahí, en el poder Por eso entonces insistimos No sabíamos y no pensábamos que íbamos a pesar tantos callos. Y sobre la pregunta, ¿vale la pena hacerle el llamado de atención al Ejecutivo de FECODE? ¿Cuándo nos llamaron a enfrentar en una huelga indefinida estos modelos o estas normas y leyes que por el contrario, en vez de mejorar la salud del Magisterio y sus familias, lo que hicieron fue irlas deteriorando por un interés económico? ¿Ustedes se han entrevistado con Domingo Ayala y María Eugenia Londoño, sí. que son la representación del Magisterio en el Consejo Directivo? Lo hemos hecho, les hemos contado varias veces la propuesta, eh, simplemente callan, no dicen nada, eh, lo hemos hecho ante el Consejo Directivo del FOMAC tres veces, el Consejo Directivo del FOMAC dicen, ustedes son invitados, los podemos escuchar, nos han escuchado, se retiran, no ha pasado nada más, hemos por supuesto, asistido a las instancias que, entre comillas, son las que definen. Les hemos contado, no han tenido ni siquiera la gallardía de, en el espacio, dar el debate. Los delegados de los tres ministerios o las delegadas han dicho alguna, han hecho alguna algún pronunciamiento, han dicho algo respecto de su petición, hablo de eh, educación, hacienda y trabajo. Y hacienda. Y trabajo. En educación está eh, una posibilidad y en trabajo tenemos otra posibilidad grande. Es probable que Hacienda, escuchando los argumentos, pueda atender. ¿Ustedes han establecido alguna delegación para hablar con estos tres ministerios? Hemos hablado, por supuesto, con Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, trabajo, no sabemos por qué no participa o no quiere llegar a los sitios, a pesar de que el Ministerio del Interior los convoca a las reuniones, eh, no sabemos por qué, eh, esperamos pues que en coherencia y consonancia a, a donde ellos se nombran también como gobierno, pues eh, haya esa línea. Nosotros no podríamos decir que ya ha habido un pronunciamiento, eso es lo que esperamos, que haya un pronunciamiento del gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro. Gracias, Víctor. Yo creo que eh, la situación está muy clara y que la petición que ustedes están haciendo es perfectamente viable para que el Consejo Directivo del Fondo tome una determinación en favor de esa propuesta. Esperemos que los compañeros que tienen hoy la responsabilidad de actuar actúen conforme a lo que ustedes están planteando y que esta lucha continúa. Este es un proceso que nos reúne para poder acompañar propuestas como las que el Gobierno Nacional está haciendo y hará honor a esas propuestas el comportamiento de los ministerios que están involucrados en este Consejo Directivo. Muchas gracias y esperemos que muy pronto tengan ustedes solución. Muchas gracias a ustedes y desde el Cauca no tenemos más que decirles sino seguimos en la lucha. Gracias. Sí, muy amable. dándole apoyo a los compañeros y compañeras de ASOINCA. Eh, por favor, preséntate. Claro, mi nombre es María Victoria Gutiérrez, soy la presidenta del Sindicato Unidos por la Educación. Somos un sindicato diferente lo, al sindicalismo tradicional, somos escuela OIT, hemos hecho escuela en Europa, tenemos un pensamiento progresista porque el mundo laboral cambió y el estatuto ya no es el 2277, sino el 1278, tenemos dos estatutos en el sector educativo, no somos FECODE, no somos CUT, porque obviamente no llenan nuestras expectativas ni nos representan como gremio. Perfecto, porque si la tradición eh, nos indica que lo que recogen los compañeros y compañeras de Asoinca es precisamente eso, que no se nos olvide lo que son nuestros ancestros, lo que es la economía popular desde eh, el, el indígena, a la indígena. Eh, no fortalecemos organizaciones como FECODE. Eh, no, FECODE es como institución es fuerte, o sea, digámoslo así, pero es la cúpula directiva que se enquilosó y vive negociando y prácticamente vendiendo nuestro premio educativo a nivel nacional. Eso lo podemos saber, lo vivimos en el 2015 y nadie puede decir que es lo contrario. Ya, ¿quién, La elige, ya? ¿Quién elige a los ejecutivos? y ejecutivas, porque también hay mujeres. Tienen, tienen unos estatutos perversos que les permite estar de por vida en esos cargos directivos y eso es lo que tiene acabada nuestra, digamos que eh, el tema de agremiación, de federación y de central obrera. Mira, yo conozco por dentro de la federación. Sí. Fui ejecutiva durante 10 años. Sí. Y los estatutos también son tarea de la asamblea general de FECODE, la asamblea federal, pero son tareas de cada sindicato base en sus asambleas porque las reformas estatutarias se proponen y se discuten en la base del magisterio. Yo llevo, o estuve, 50, 50 años más o menos afiliada a la Asociación Distrital de Educadores, que es el sindicato de Bogotá, que es filial de la federación, fui directiva en la ADE, y eh, durante mucho tiempo también tuvimos una controversia fuerte con la federación, pero nunca, nunca nos abrimos. Porque es que la dirección de un sindicato no se hace sola. La dirección de un sindicato, así como te eligieron a ti como presidenta y los otros miembros de la Junta, que creo que están haciendo un trabajo muy bonito, pues la elige la base. El claro. voto del Ejecutivo es directo. Claro, es. Directo a es nivel directo, nacional. Es directo a nivel nacional y te voy a contar algo. Nosotros nos hicimos solos. Así de sencillo. Por el inconformismo que teníamos en el sindicato que de Caldas, que es filial de FECODE, dijimos no más, nos cansamos, no cambiaban sus directivas. Dice que porque a todos nos habían electo. Lo no te voy no es a contar maestra. la base. Pero no, muchas no. veces y con todo respeto, eh, digamos que esas bases están direccionadas, coaccionadas, de una u otra forma. Para mí, para mí, la Junta, de.. yo amo a FECODE como, como federación, como institución, pero detesto a sus dirigentes, llevan cuánto, no han hecho nada, sí se han cambia. dejado perder, en los estatutos ya pero quedaron, yo te voy a contar, si FECODE se si si hubiera puesto la mano en el corazón junto con, con la CUT, ...no hubiera otro estatuto paralelo al 2277... ...no, no, no mira... ...se perdió todo Escúchame, eso... ...escúchame lo que te que voy a cuando, decir... ...yo te voy a decir, cuando el gobierno legisla... ...¿qué tenemos que hacer nosotros?... Claro. ...no permitir claro. que nos quiten lo que nos pertenecía. Bueno, entonces yo te, eso a, se yo te voy a contar la historia... Sí. ...la primera derrota que sufrimos, la sufrimos en el año 2001... ...sí, una grosería... ...con el acto legislativo 01... Sí. ...del 2001... ...en esta misma plaza estuvimos... ...hasta la una y media, dos de la mañana... Cuando salió el señor Santos, que era en ese momento el ministro de Defensa, haciendo la vez de la victoria porque nos habían derrotado. ¿Qué sucedió? Yo fui parte de la comisión negociadora y no firmamos el acuerdo. Porque lo que querían que firmáramos era lo que el gobierno había presentado desde el comienzo. Yo no me estoy defendiendo. La gente que me conoce, mi nombre es Amanda Rincón Suárez, mm. sabe cómo fue la lucha al interior del Comité Ejecutivo, pero desde hace mucho rato se reformaron los estatutos. Pueden estar solo dos periodos. Los mismos personajes que tú hoy criticas no pueden estar más de dos periodos. Pero, en la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras tampoco pueden permanecer de por vida. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Y yo te estoy entrevistando, pero voy a decirte algo. Hemos permitido que los partidos los movimientos y las organizaciones de izquierda o de derecha sean quienes direccionan los destinos de nuestras organizaciones. ¿Y por qué lo hemos permitido? Porque también la base es burocrática. La base se burocratizó, se acomodó, espera que una dirigencia le traiga resultados y ni siquiera ya salen a las movilizaciones. Entonces también hay una responsabilidad muy grande y te voy a decir lo que le digo a los maestros y maestras en los colegios, en los colegios hay un rector, una rectora, dos, tres, cuatro, cinco coordinadores, coordinadoras, pero hay 100, 120 maestros y maestras, ¿dónde está la fuerza? Yo te voy a decir algo, tú acabas de mencionar que el acto legislativo... Ninguna ley puede ir contraria y, y, y en retroceso a lo que ya se tenía. Mi pregunta es, y tú como dirigente, ¿por qué no demandaron ese acto legislativo? Se demandó. ¿Y qué pasó? Pues no lo ganamos, compañera, no. porque es que aquí había dos artículos de la Constitución ¿Sí? que permitía el manejo de las transferencias ¿Sí? y que si no se hace una reforma a la Constitución, pues vamos a seguir peleando como hizo el Quijote. Pero yo te voy a decir algo, los molinos ese del acto viento. administrativo es desde mi conocimiento profesional, porque yo no estoy formada como realmente maestra, sino que yo soy formada desde la Escuela eh, Administrativa de la Función Pública, uh -huh. la ISAF. Te quiero contar algo, ese acto administrativo, si aquí no progresó, debió haberse demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allá hubiera progresado allá lo hubieran tumbado. Me no quiere una reforma constitucional. Pero no este que país. Yo También te quiero decir algo. Nuestras, nuestras y con todo respeto te lo voy a decir. Nuestras organizaciones sindicales no tienen esa formación y el cambio de lenguaje. Pero por culpa que hoy hablamos. De claro, porque nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestro sentir, nuestro todo, porque el mundo del trabajo cambió. Pero mira, si seguimos satanizando a 15 ejecutivos y ejecutivas, porque no cuando se somos pues porque los eligen. Tú dices Somos que tienen derecho a hacer dos periodos, pero si claro. tú el juego que hacen, salen de los dos periodos y se van para la CUD y los de la Ah, pero eso quién lo permite, ¿Y eso es los trabajadores y, el... y las trabajadoras. Muy mal, No, muy mal. si yo por me postulé mal, para no... la CUD cuando salí de PECODE sí. y por mí no votaron, sí. ¿a quién no me eligió? Pues el magisterio. ¿No, no me eligieron? No, sí. no, no, no, no. Pero yo te voy es a contar. Nos la nosotros... responsabilidad que tiene Aquí nos un pueblo que no se organiza, la responsabilidad que tiene un pueblo que espera a Mesías y que no apoya las reformas hacia adelante, hacia adelante, sino que como hoy están esperando que Petro, presidente, haga todo como si fuera un mago no, no. y como si de la noche a la mañana salieran todas las reformas. To Mira ese Palacio de Líbano, sí. ahí tenemos una mujer alcaldesa. No comparto con Claudia López todo lo que hace. Pero es una mujer berraca que se les paró en, la, en los pies, bien puestos a muchos y muchas cosas no ha permitido que avancen. Y no es de mi, de mis, eh, de mi corazón. De admirar, claro, porque la mujer claro. En la ¿Y, que, y, y, y qué propuestas? hacemos las mujeres? ¿Y qué hacemos las mujeres? ¿Qué hacemos las mujeres en este país? Jodernos en las otras mujeres defenderla. Eh, no defender lo malo que hacen, pero sí exaltar lo bueno que se hace bueno. y lo que se avanza, ¿Sí? pero bueno, era tu entrevista <risa> No, aquí nos podríamos quedar discutiendo, te voy a sí. contar, nuestra central obrera y nuestra federación que se llama Fedustrap y nuestra central CTU, ya somos 66 mil a nivel nacional, tenemos federaciones en las regiones y sindicatos de base hemos sentido un alivio un respiro, eh, eh, mi admiración rotunda a Soinka es el sindicato, digamos, subgéneris en el país, porque realmente trabaja por un beneficio colectivo es de admirar, nosotros como organización sindical en Caldas también hemos tomado ejemplo de ellos, tenemos eh, digamos ya ahorro para nuestros maestros y otras cosas demás que nos encanta, obviamente estamos creciendo por brindar esos beneficios y aquí vamos, simplemente queremos que se vaya Cosmité, están matando a nuestros maestros, están acabando con el bienestar de la salud, no hacen promoción y prevención, a toda hora dejan empeorar los cuadros clínicos y cuando se empeoran, ni riesgos porque no hay eh, la de nivel 4, 3 y 4, que es Pero lo cómo, máximo grave. ¿Cómo grade. se acaba la intermediación? La intermediación se acaba, yo en parte comparto la política y el proyecto de salud que presentó la ministra, hay unos puntos que se pueden salvar, otros que no, yo pensaría que la intermediación se debe acabar y que la salud pública del Estado responda por la salud de todos y cada uno de los ciudadanos en el país. Mira que las EPS no han hecho sino enriquecerse con grandes eh, edificaciones, con una cosa miedosa, pero ahí es está perfecto, la plata de salud perdida. perfecto, pero ¿cómo hacemos para que se acabe la contratación de los servicios médicos del Magisterio? ¿Cómo lo hacemos? la presidenta de un sindicato muy fuerte Nosotros tenemos una propuesta municipal. La misma ¿Cuál? propuesta que tiene que la tiene Caldas ¿Cuál es? Y es que dividan por sus regiones Saquen la licitación Que se la entreguen a una entidad que maneje los recursos Puede ser el sindicato, ¿por qué no? Desde una óptica diferente una O sea que propuesta se diferente, la intermediación No es Porque la intermediación Si es el sindicato es un contrato privado con una empresa privada, no, el sindicato entonces, es una organización eh, no. privada. Nosotros seríamos privada. los veedores y vigilantes y que la FIDU, la FIDU previsora le los recursos directamente a quien presta el servicio, fíjate, ahí se acaba la intermediación. Pero fíjate, no, no no, no, no, no, la intermediación está dada porque la ley 91 de 1989 sí, sí. creó la intermediación sí. a través de los contratos, Sí, total. la intermediación se acaba y eso sí no se puede esperar más porque mira que la ley es del 89, Sí. cuando se haga un movimiento con ese solo objetivo, un movimiento nacional del Magisterio y sus familias, claro. sus familias que son las que reciben el beneficio directo de los servicios médicos, para que se modifique el artículo 15 de esa norma, de esa norma. se acabe la contratación y el gobierno preste los servicios de manera directa. Total, ¿Sabes qué se lograría con, con esto? ¿Sabes qué? No, Fortalecer bienestar. la red pública de salud, mm. que es el sostén, el soporte de la salud en Colombia. Con esa alianza que se haga entre el Magisterio, solamente con esa, porque vendrían más, entre el Magisterio y los trabajadores y trabajadoras de la salud, en eso tendríamos... Resuelto el problema. Es no es diciendo que contraten conmigo que soy el sindicato, contraten con un fondo que creó la cooperativa, contraten con una fundación no, que creó no, la cooperativa, no, Me pasa no que la organización sindical. Ah, es privado también. Ah, es que lo puede hacer total, de una. Total. Nadie se lo va a prohibir. No, pero pero aquí hay que aquí coger aquí, el cáncer, hay que estirparlo desde la raíz. Desde la raíz. Si sí, no sacamos sí, el tumor completo, se vuelve a reproducir. Sí, se Entonces, se reproducir. qué hay que volver a hacer que el servicio llegue directamente, a la red. que las familias de los maestros y maestras también entiendan que la pelea del magisterio no es solo de quien trabaja, no, no es solo de la maestra y del no, maestro, de es del esposo y la esposa que está afiliado porque la maestra lo afilió, es del hijo, la hija hasta los 30 años que está afiliado porque la mamá lo afilió, pero a la hora de ir a utilizar el servicio lo calificamos como tenemos que calificarlo, pero a la hora de fortalecerlo no salimos a pelearle no solo a este, sino a todos los gobiernos que los derechos no se mendigan es cierto se que arrancan al calor de la lucha organizada eso es cierto, estoy de acuerdo contigo, en ese punto nos entendemos y estoy totalmente de acuerdo contigo necesitamos que la salud pública sea para todos los maestros que la red sea para todos y que no haya intermediación la verdad es que aquí tenemos, o sea, tenemos que tener claro que aquí hay un dueño que es el presidente actual del congreso, que ha sido el dueño de la salud y ha quebrado cantidad de empresas como Capricón, y eso se llama Roy Barreras. Puede suceder que esta persona tenga Grabe. un pasado vale. que hay que cuestionar. En este momento está al frente de un nuevo proyecto que es el proyecto del progresismo. Sí. Y si cometiera el mismo error en este momento, ten la seguridad que lo bajan. Dios ten quiera. la seguridad que lo bajan. Quiera, Entonces, ha sido perverso vi vivamos con lo, tenemos, con lo que tenemos, fortalezcámonos, porque si entre todos y todas no ayudamos a este gobierno, nos llevó el que nos trajo. Eh, yo veo un plan de desarrollo supremamente ambicioso, solamente he podido leer algunos artículos, no puedo decir a ciencia cierta, tiene unas bondades pero también tiene sus cosas que no van. Claro, porque ahí, ahí, y ahí, ahí, ahí hay está que, el país. Y ahí tenemos que estar vigilantes de los congresistas que tenemos para que esos micos que tiene ese plan de desarrollo salgan de la, del claro, tema, claro porque también tiene sus, sus cosas es, que no van con cierto. el cuento. Y nos tenemos que preparar para dentro sí, de tres años. Sí, total. No podemos seguir esperando, esperando que otros hagan sin que nosotros empujemos desde donde tenemos que empujar. Estoy de acuerdo abajo contigo. Abajo la burocracia sindical, pero abajo la burocracia de la base de los sindicatos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien.